estamos en este play este capítulo la senda de las rosas capítulo 10 y bueno y y bueno pues nos quedamos en el, en el cementerio atravesándolo y bueno pues fue lo que nos hizo llegar hasta la universidad porque está enfrente y bueno pues ya estamos colados en el rectorado y vamos al capítulo vamos a empezarle ya sabéis que podéis suscribiros os dejo tenéis arriba el el cartelito y bueno, pues comentar lo que queráis, vamos allá. Vale, recordemos chicos, vale, que tenemos que encontrar el libro de Sanity Itinera, que es el principal, porque lo que le está ocurriendo a Hugo pasa todo por ese libro, porque gracias a ese libro, digamos, gracias... cogemos 4-16 de tela. Ese libro lo que nos hace, nos va a ayudar a parar eh, la enfermedad que tiene Hugo, ¿vale? La enfermedad que tiene, pues, digámoslo, lo que le está recorriendo todo el cuerpo. Ese, esa maligna, que bueno, pues va a hacer, gracias a Dios, pues que se cure. Con esa poción, con este libro, haremos la poción, hará que se cure, y bueno, pues nos enfrentaremos, ya veréis el fin. Y ya no os cuento más, lo iba a contar, es que madre mía. Y bueno, ya veréis lo siguiente que ocurre. Ahora estamos en el rectorado, ya estamos dentro. Y bueno, yo siempre investigo y cojo mis cositas. y bueno pues para tener para poder castear o poder mejorar nuestro nuestros objetos o armas no entonces pues es muy importante pues es muy importante entonces pues bueno aquí está la llamada senda de las rosas que es un camino y bueno son estas tres banderas que son rosas entonces es lo que hace indicar pues esta senda de las rosas no la Cogemos roca. Pisanguis, 416. Roca siguiente de 10, perfecto. Hay que tener mucho cuidado. Vale, estamos aquí. Y bueno, a ver qué tal se nos da Vale, vamos a regarle a este Perfecto Perfecto, tela 5 de 16 Cogemos de tela Yo creo que solo tenie, tenie, teníamos a esta guardia Porque después hay más O monjes, porque son monjes Estamos en una iglesia, en un rectorado Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta yo siempre busco vale tardo muchísimo en mis vídeos pues que quiero buscar porque así voy abastecido es decir puedo mejorar cosas y tengo más al más alcance de mejora a la hora de pues mejorar mis cosas entonces por eso tardo un poquito más en llegar pues al sitio final Vale. Y hemos puesto esta cajita para trepar Esta pesada caja de madera Continuamos La sala de arriba del rectorado Tenemos cofre Es, es alcohol, azufre, todo a tope Para poder luego craftear nuestros objetos Y munición de armas. So, Alarchists, got enough books or do you want me to get you some more? One can never have enough books if one can read. <laughs> It's all just pagan stuff. The Sanguinous Itinera is a sacred book. The knowledge it contains goes back to the dawn of man, and this knowledge could save us all. So keep searching and concentrate on looking for books with a red. The book? The sanguine is an error. They're looking for it, too. I'd better be quick. <laughs> oh, crazy. Oh, was that a whip? Don't know. it will be over soon. ha tenido ahí un poco de... Vale. Vale, está mejor. Vale. Este creo que le puedo dar, espérate. Vamos a hacerlo de la mejor forma posible para poder pasar y no tirarme tanto rato. Ahí lo tenemos. Eso quería hacer de la forma más siempre efectiva posible: Zufre y cuero. Col también. Aquí tenemos cositas. Eso es. Fucking rats, There are them. the roses. I'm on the right track. Ah, there they are. I'm telling you, next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his cub. <laughs> ¿With a red cover? Its favorite scent. <laughs> the book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys too true there's parts of the bastion I don't go anymore Come on, get out of there go yeah, let's not talk about it Home too, aren't you? Bring me back. We're doing this for you, go. que me subiera aquí Creo que podía no va a estar en otro lado aquí no como las ha tenido yo no, tío okay. eso tenía que hacer ¿Es eso quería hacer. Tiene un poco ideológica de lógica. Bueno, 4 Vale, vamos a seguir. Seguimos. Y salimos de esta biblioteca. De este primer restaurado. Eso es. Vamos allá. Y vamos a esta zonita un poco más chunga, Imagine the force you need to get through that thickness. Vale, ahí está, la mejor forma, hacerlo así con las ratas, siempre que estén tus aliados, porque te ayuda bastante. Entonces, bueno, ya tenemos esta zona libre, y ya podemos caminar por aquí. Así que bueno, vamos a continuar. Espera, que aquí tenemos... eso, que no se me olvide. Y coger mucho... Mucho Episanguis Episanguis nos ayuda mucho Así que bueno Ya hemos hecho esa estrategia Que nos ha salido genial Y yo creo que ya podemos salir Sí, ya podemos salir Vale Volvemos a la parte un poco De la iglesia Y llegó la hora de craftear Cosas, objetos todo lo que tengamos aquí tenemos la herramienta Vamos allá. vale podemos dos hacer dos la munición de ignifer Destrae a los enemigos cercanos a mi si inicio puede fabricar <coughs> el ignifer con mayor precisión si utiliza si utiliza mejores herramientas la mezcla refinada aumenta la potencia lo que hace que suelte un montón de chispas mientras arde y los recipientes lo que nos hace pues es tener Digamos, como tener los. Eh, los. Eh, la duración. como tener más duración en los, en los efectos. Pero yo creo que está primero la alquimia. y luego la de los instrumentos. Ahí estaríamos. Perfecto. Ahí cogemos más alcohol. Y más azufre y cuero Seguimos Y llegamos a la parte de Vitalis you good, rune Lord Nicholas continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is the son of a smith. You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I... Grand Inquisitor Vitalis Benevol. You have no idea. is your name, Paul. Roderick. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Vale, pues ahora básicamente lo que tenemos que hacer es bajar Y bueno, pues continuar hasta el rectorado Y ya está el reto 12 final y bueno, ya llegamos una parte más o menos avanzada Que es donde podríamos ya llegar a tener es, es, el sanguiti sin claro esta parte está chunga. Que aquí hay dos. Me puedo cargar el que quiera. Primero este. Eso es. Perfecto. Efectivo. Y sencillo. Ahí está. Pisanguis. Y Bueno, ya creo que podemos avanzar. Vamos a investigar por aquí, cositas. Eso es. Vamos a coger todo lo importante. Y bueno, yo creo que ya podemos avanzar al rectorado final. Y bueno, continuar. With the book and the Darun Kid, Vitalis can complete the conjuration. Vamos Then saved from the plague. Hadigam. estos tíos la verdad es que no te puedes arriesgar mucho. Ese es el único margen de arriesgo, ese es el único margen que nos podemos arriesgar. Tener una poción, eh, digamos, eh, somolienta y matarla, porque si no, ya sabéis que, pues nos mata. Y bueno, pues vamos a continuar. Oh, Cogemos ahí ese plano. Y continuamos al final del rectorado que nos llevará, pues, casi a la mitad de este juego, a la mitad de este, de este capítulo. Cuánto tengo Siete ahora. Bueno, perfecto. No been No, perfecto. quién eres. Pero gracias. That. That masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. <coughs> I don't want to rush you, but they're still coming, and it looks like a fire has broken out. Almost there. Oh! <coughs> <coughs> <coughs> Tengo que recargarme la poción, ¿veis? Si ahora hubiera tenido la poción Pues hubiera vencido Tengo que recargarme la poción Eso es Pociones que da una ayuda Poción somolienta enorme oh, oh. Bueno, Me cargaba dos ahí. Buenísimo, ¿eh? Vamos ahí. Vamos, uno más, uno más. Buenísimo. Buenísima, tío. Y tenía la poción, eh. Muy, muy bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con rodrick Pesado, por decirlo así, nuestro guardia pesado. No, Ahí está, Perfecto. Vale, vale. A... So vale, vamos a seguir por esta parte y hacer una aclaración y es que antes, vale. No quería hacer un, el vídeo muy largo porque he tenido que re, eh, digamos, empezar el capítulo porque sabéis que la Play graba 60 segundos, entonces a partir de los 60 segundos eh, para un pendrive, pues bueno, ya sabéis que lo más que se puede meter son 3 GB, porque el formato FAT32 y no tiene que ser otro formato, aunque creo que es formato único. Entonces, estoy haciéndome. Empecé, empecé el capítulo otra vez Y lo estoy, lo estoy enganchando Y bueno, a la vez lo hago aquí más corto Pero luego cuando lo edite eh, Será más largo Entonces será el capítulo completo Y la idea es hacer el capítulo completo, ¿vale? Así que bueno, vamos allá Espero que os guste Vamos allá Continuemos We might get out of here together. Alright. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Vale. Nos quedamos. Llegando a la parte del libro, de Sanguiti itinera Y bueno, ahora ya viene esta parte, que lo que tenemos que hacer aquí, pues, es pasar por arriba y mover unas cuantas paredes. Oh ahí está el San ¿no ahí arriba entonces ahora tenemos que llegar al libro y voy a coger una, unas cositas que hay por aquí era en este otro lado donde era, espérate era en un sitio así que estabas con Didete, creo que era aquí. Sí, sí, era por aquí. aquí. Vale, cogemos ahí una herramienta para. Todo esto es para craftear. Y... y bueno, pues vamos a... a empezar esta operación. Vale, primero está. Could you lend a hand? All right, all right. Interesting. The shelves form a half. That's your route to the book. Easy. Uh, maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Vale, eso es lo que activar la alarma, Roderick. Oh, la palanca. A Vamos a seguir. Right. We'll have to be very Seguimos por aquí. Eso es. Vamos. Tómate chunguilla, eh. Hay un poquito más. Eso es. Perfecto. Perfecto. Está la cajita. Subimos porque hay que subir antes. Antes de ir a por el libro. By the way, my name's Amicia, and you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the puerta? monks of a sort they didn't talk much my father designed it he was the master, pillamos otra caja monks of a sort watching over the Go on. Yeah. perfecto ahora esta caja va para allá esta caja tiene que ir para allá hey no my brother i owe him this for all the times i wasn't there for him yeah well you'll have a hard time bringing the book back with a broken arm <sighs> it's too quiet where did the soldiers go Estamos ahí llegando. Ahí right. está. Ahora volvemos a subir y tenemos que bajar esta estantería de aquí. Y eso nos va a dar el que podamos pasar. Seguimos por aquí entonces, le decimos que le dé a Roderick. a Roderick! porque si no está no baja es decir esto es un juego porque a la vez que una baja tiene otra función es decir si por ejemplo como veis está ha bajado pues está sube ha subido es como un juego entonces es como un juego así puzzle entonces hay que tener un poco eso es sí, de lógica en este puzzle ahora ya subimos porque podemos hacerlo y vamos hasta el final no hemos visto las rosas. Y aquí tenemos el libro. puedo creerlo. We have been watching your family for quite some time now. Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say, I have watched you grow up. No, we have no chance. Oh, little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother! With your brother and that book, I can save the That's world. Come on, this way. Guards. You may run, but no one can escape their own blood. You seem to know each other well. Vale, continuamos, ahora ya hemos salido de Vitalis y tenemos pues que ir, ir afuera con el libro y tener ahora, estar muy atento y tener mucho cuidado fuera. A ver qué tal nos va. Tener mucho cuidado ahora. Que llevamos el libro y ellos quieren el libro, obviamente. Voy a investigar un poco, a ver si hubiera algo aquí. Creo que no. Siempre me gusta investigar todo, eso es. Lo que va a hacer Rodríguez ahora, vale, como es un, un, una persona bastante pesada, puede cargarse armaduras lo que nos va a ayudar es un poco despejándonos el camino ya que este tipo de armaduras con con, con este digamos con este con este de si le quitas luego le das haría mucho ruido lo que hace él es que los aniquila y bueno hace pues que ni se entere él mismo entonces pues puede ayudar a los otros a que nos alerten así que bueno le damos y Ronald le va a matar automáticamente. Tal que así. Pasamos de aquí a otro nivel. Cogemos todo. Y Cogemos a Ahora tenemos que hacer lo siguiente. A ver. Ahora que ataque a Rodri. Perfecto. Eso es. Rápido y conciso. baúl de cositas, aquí tenemos otro baúl menos azufre, todo lo cogemos y más cositas hay por aquí para que.. De recuerdos. Vale, por aquí he venido, ya no hay nada. He cogido todo. Así que podemos irnos. Avanzamos. Salimos de aquí, de este otro claustro. Y bueno, ya cogemos seis alitre, 8 de 16. Esta parte está algo chunga. Uno de ellos se va el Horas, no, no, no Espérate, que es que aquí me he liado yo Uff Tengo suerte ya ahora, madre mía, tío A ver si se le va Ya está Estaba difícil ahí, ¿eh? Ya podemos avanzar, ese ahí es que no he montado bien la estrategia, digamos, sí la estrategia, el plan, pero bueno, hemos tenido suerte y ya salía ahí nos ha salido bien el huyo. Vale, salitre, cordel y salitre. Días 16, ya nos tenemos que ocupar de salitre. Subimos hacia arriba. Y ya salimos. It leads outside. <coughs> smell fire. Oh, salimos shit. al exterior. A ver no. fire. Did we? ¿Es el gran inquisitor still inside. ¿Cómo lo sé? know? Go and ¡Y give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. No. Uh, Fucking rats. That's all I need. Vale, esto que me da ahora es un hechizo que lo que me va a hacer es eh, extinguir el fuego totalmente y en este caso que es ratas, lo que va a hacer pues, es básicamente pues, que el fuego sea un obstáculo. Entonces aprendemos Stingis. Y fabricamos algunos. Como seis. Perfecto. Vamos por aquí. Y cogemos más cosas. Como el cordel que son... 516. Cuidado a la hora de pasar por aquí. Quedar cuidadito. Bajamos. Ya está parte. Vale, yes, so bueno, aquí más o menos parecido. <risa> y bueno. Le das un Stingis y desaparecen. Básicamente. Vale, salir de esta bien roca también. Seguimos. Esta parte es más difícil.